Sueño En la mente y me lo quieren apagar Los que me dejaron solo ahora me quieren tomar No se arrimen porque si se arriman se pueden quemar Nunca se imaginaron lo que un día iba a pasar pero tengo a mi familia que siempre me va a apoyar En las buenas y malas con yo yo voy a estar Pero la vela no se va a apagar Quieren darnos para abajo, pues no van a levantar Si la vela está encendida, ni aunque vengan a soplar Pues un poco los amigos que me quieren ver triunfar Y aunque hay altas también bajas, no le damos ya patrón. Pa pero tengo a mi familia que siempre me va a apoyar Que las buenas y malas con ellos voy a contar Pero la vela no se va a apagar